Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré cómo hacer un farol en forma de antorcha. Necesitaremos dos cartones de 12 centímetros por 12 centímetros. Yo los cogí de estos placeritos para no tener que pintar. También voy a necesitar cuatro de 3 centímetros de ancho por 15 centímetros de ancho. Un tubito de cartón o de madera. Voy a necesitar 4 tiritas de 3 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Los cuales, con la ayuda del cúter, voy a ir cortando a la mitad de cada uno de las tiritas de 21 centímetros. A la mitad, sin cortar todo. Luego lo voy a hacer de esta forma. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Luego, al vamos a pegar. le puse cinta para mientras se secaba de ahí, se así, de esta forma. utilizaré papel seda ustedes pueden ponérselo pan si tienen y yo corté cuatro pedacitos de esta forma y vamos a ir pegándolos por el lado de adentro y vamos pegando vamos a ver cuánto tenemos que cortar aquí yo lo que hago es que lo, lo pongo de esta forma y voy subrayando a cortar todas, con esta medida, luego vamos a ir poniendo pegamento en estas partes, suficiente para que no se nos vaya a soltar. Papel. así de esta forma quedó con su soporte por dentro y vean ahora vamos a dibujar unas llamas para cortarlas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 Con este parol termino todos los videos de paroles de este año. Muchísimas gracias a todas esas personas que comentaron y pidieron que hiciera paso a paso este año. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado, espero haberles ayudado y continuamos haciendo otro tipo de videos después de esto. De forma vamos a cortar el teléfono, voy a colocar en la plantilla, con el lápiz vamos a ir marcando, de esta forma vamos a ir marcando en los dos papeles. Guardamos las plantillas para otro farol en algún momento y así nos quedamos. Yo corté dos anaranjadas grandes, dos amarillas grandes, igualmente dos pequeñas de cada uno. ¿Por qué? Porque voy a tomar esta voy a poner una amarilla. Las voy a poner así, que el ella para afuera. Las vamos a pegar. Entonces, voy a pegar estas dos, las acomodo a ver dónde van a quedar y les pego el silicón de este lado para saber dónde van a quedar. Y así, pues, yo pegando. Bien, lo mismo, lo vamos a ir pegando. Ahora vamos a pintar la bandera de Costa Rica azul, rojo y blanco. Vamos a pintar este palito. Me encantaría que vieras dedito arriba y que compartieras el video. Y vamos a pintar el palito también, de esta forma nos queda. Yo le puse un soporte y le pegué el palito. De esta forma nos queda. De esta forma queda. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.